Hubo un accidente fatal en Argentina. Estos boludos mandaron un cohete espacial a la estratosfera. Tripulado por cuatro astronautas y una mujer. 10, 9, Ignition Sequence 5. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. 10 minutos el cohete explotó y se hizo mierda. Los investigadores encontraron la caja negra. Las grabaciones constataron las últimas palabras del capitán de la nave. El pobre infeliz dijo minutos antes del desastre. A partir de ahora... La astronauta María quedará a cargo de la conducción.